En esta lección se pretende que el usuario tenga el conocimiento para poder gestionar un área de juego antes de ir a inspeccionarla y llevar a cabo los procesos de mantenimiento. Por ejemplo, tenemos la siguiente área de juego la cual contiene un columpio y superficie de amortiguación de impacto tipo corteza. Cuando tenemos una nueva área la cual debemos incluir en nuestro plan de gestión, debemos... Definir dónde ésta se encuentra, codificarla con el fin de poder buscarla cuando necesitamos obtener información de ella, así como obtener una imagen de ella y adjuntarla en nuestro plan de inspección y mantenimiento. Identificar cada equipamiento con la referencia que el fabricante nos proporcione, la tipología de equipamiento de juego que es columpio, tobogán, carrusel, tirolina, etc., fabricante y año de fabricación. Adjuntar a cada equipamiento y superficie de juego la siguiente información. Información sobre la seguridad de la instalación. Instrucciones de instalación para el correcto ensamblaje, montaje y ubicación del equipo. Información sobre la inspección y el mantenimiento. Certificado de homologación del equipamiento de juego con las normas europeas en vigor. Por otro lado, todo aquel mobiliario auxiliar que tenemos en nuestro entorno de juego tales como arbolados, plantas, bancos, papeleras, farolas, mesas de picnic, fuentes, areneros, etc. Todo esto debe formar parte de nuestro sistema de gestión de áreas de juego y deberemos incluirlo en nuestro plan de inspección y mantenimiento correctivo y de rutina. Para poder definir el plan de inspección y mantenimiento a llevar a cabo, debemos estudiar los siguientes puntos, entre otros, entorno, ubicación, usabilidad, función de juego, tipología de equipamientos de juego, por ejemplo, si son de madera y productos asociados, materiales sintéticos, condiciones meteorológicas, edad de uso, etc. Esto nos permitirá poder definir cada cuánto tiempo debemos inspeccionar nuestro espacio de juego y alrededores, y qué acción llevar a cabo. Una vez tenemos definidos estos parámetros, debemos realizar el plan de inspección y mantenimiento, y los registros que necesitaremos para la toma de datos. Para ello, descargaremos la plantilla de inspección ocular, indicando el día en el cual la vamos a realizar y segundo cuándo es la próxima fecha de inspección. Una vez incluidos dichos valores, se descargará una plantilla que será cumplimentada en el área de juego una vez realizada la inspección ocular. Esta plantilla la realizaremos de acuerdo a las recomendaciones de la norma europea EN 1176, especialmente la parte 7 y las instrucciones del fabricante.